<risa> Ay, Dios, Dios mío, estos ya no son fáciles. Docencia clandestina en RD. Creo que faltaba ahora aquí en este país. Lo último. ¿Eh? como así. ¿No? Ah, sí. Sí, ¿cómo así? <risa> Desde el lunes 3 de mayo circularon imágenes sobre varios colegios privados quienes se le han ingeniado para dar clases semipresenciales violando lo dispuesto por el Ministerio de Educación. Una de las imágenes fue la del grupo de estudiantes del colegio American School of Santa Domingo. Eh. ¿Eh? ¿Y eso? ¿Por qué en inglés, familia? ¿En, en inglés este nombre? ¿Aquí en República Dominicana? ¡Claro! Ver, hay muchos Am American School of Santa Domingo. ¿Pero cuál es la necesidad? ¿Eh? A los que... Se le está impartiendo docencia en el, área, en el área de la comida de la plaza comercial Agar Malt. ¿En Agora están ellos andando plaza? Con, <ríe> ay, ¿Cómo, ¿cómo Agor? La comunicadora Yandra Fermín reveló a través de su cuenta de Instagram que sus hijos asisten a colegios desde el inicio del año escolar. El pasado jueves, el ministro de Educación, Roberto Furcal, advirtió que los colegios que rea, reanud, reanudarán ¿Sabe que soy media la docencia. la docencia presencial, sin contar con el permiso que otorga esa institución, serían sancionados. Fulcar explicó que ningún centro educativo tiene autoridad para abrir o cerrar las clases presenciales o semipresenciales, razón por la que la dirección de colegios privados emitió un comunicado de advertencia para que se obtengan a reabrir sin permiso recientemente una cadena de comida rápida anunció que desde este martes todos esos restaurantes estarán disponibles para las escuelas uh -huh. que puedan impartir clases a los niños. Sí. En, en, en, en, un, en una plaza están ellos dando clases. ¿Ver quién era que va a abrir para que den clases a los muchachos. Y le van a dar comida ahí mismo. Señor, yeah. ¿por qué es que a este país le gusta tanto romper las reglas? Tu país muy desorganizado. Chivos sin ¿Eh? ley. Se desesperan Como aquí. chivos sin ley. Entonces... Si hay una ley que todavía los niños no, es, no están en la situación ah. adecuada para que ellos asistan a clases, no esté forzando por pues, dos pesos. Claro. Mira, muchacha, ya está ahí mirando. No me pues tú lo tienes nervioso, muchacho. Por, por eso que está que nos haya la cámara, la familia. Pues bien, como le iba tema. diciendo, volviendo al tema. Entonces, no lo hacen en el mismo colegio afuera o en la cancha o algo, lo hacen en un restaurante, como para público. que vamos en público, vamos, como vamos para que nos, nos den payola. ¿Eh? Entonces, esto debe parar o alguien debe ser sancionado por esto, porque es un Ministerio de Educación para eso, para que con, mire, mire cómo es que están. Ay, no, quizás que le hace falta un par de pesos a, lo, a los profesores que están impartiendo clase ahí porque... No, pero que para eso se emitió lo que son las clases vía claro. la televisión y, y, y se y le dieron bueno. todas esas facilidades. No hay manera para las que estén haciendo eso más contagiamos, más duramos en esta chelcha. No hay necesidad para eso, pero bueno. Claro, no, no, es así. Más, ¿usted sabe por qué que nosotros estamos en estado de emergencia todavía? Por lo terco y lo necio. Exactamente. Por eso es... Pues, pues, más nada, Villalona. Entonces, como un colegio viene, ¿eh? Porque son cosas muy locas. eso mismo de Ágora, está bien. El dinero se necesita, pero tomen conciencia. Ellos mismos son los que tienen que No, Ustedes no vienen aquí. No, no a abrirles el paso. Entonces, aquí quien ahora también. Oye, entonces. Eh, pero, están... Y entonces ellos no venden comida ahí, en, lo, en la hora que están dando clase. A tu vez, yo no sé mío, pero. ¿qué o, da, o venden la comida arriba del estudiante. No, ¿sí? O, o lavaban. Un vaya. sandwich. O, un hamburger. O en el recreo. Ellos tienen ¿eh? su convenio. Yo es eh, un escuchando. Claro. Una clase en una plaza comercial. ¿Y, qué, qué es ¿Y cómo va a catar <ríe> el, el estudiante? No, esto son cosas increíbles. Esto, pero este esto, esto, es este. ni da negro en los tiempos que no se, que se iba a ver lo que nunca se ha visto. ¿Y cómo se van a dividir? Toda esa gente en todo ese Pero que mesa. mira. No cogen ellos clase estando trancados en un aula. ¿Qué será? No caen bien. ¿Qué será en una plaza comercial? En una plaza, en Amor, que van 3 millones de gente. ¿Cómo usted va a cantar? No, pero cosa dígame. ¿eh? Exacto, porque. Dí, dígame, ¿tú, usted, ¿Tú sabes usted, cómo paró Amor. Ahí entra un millón de gente diario. Entonces tú sabes, estudiando y. ¿Y el ruido? ¿Cómo lo controlan ellos? No, es que es increíble. Y cuando le cae so, esa eh, hambre, 10 años lo de sí, todo el paso por ahí. Sí, porque no, eh, huele ahí, porque yo no, yo, no, yo no he ido nunca. <risa> los negocios de huele, lado. Huele, este sí, no sí. Hay. Ah, no yo, no, yo no he ido tú, tú, tú ¿Eh? ahí. No, ahora, amor. Claro, hay que darte un tour. Ah, no, yo no he ido tú, ves. <risa> Vamos no, para allá un rato de esto. Ellos te quejan y dicen que los niños sí pueden ir al cine, pueden juntarse con conmigo, pero no pueden ir a la escuela. El problema es... Claro, usted que sabe. Pero que, pero que la escuela es virtual, pero que la escuela está. usted que sabe. Usted que sabe que no, no es que ellos no pueden ir a la escuela, la escuela está virtual, virtual. nada más tiene que poner la televisión. Claro. Tiene su propia plataforma. Claro, sí. para hablar por cámara con los niños. Hay demasiada, ahora se usa Teams, un... se usa Zoom, se usa Classroom, no, están todas. Están todas y entonces, las aplicaciones ready entonces esta gente, ¿por qué le gustan poner esos huevos grandes? <risa> son pollonas. Son pollos grandes, eh. Ponen esa gallina. No quieren coger lucha los muchachitos. <risa> esa gallina es el no el quieren tío. coger. ¿Y qué es esto? Lo que está pasando en este país. Atención, Roberto Fulcar pues póngase la pila con esa. Y que no, que está bien, que hay que dejarlo ir porque se contagia, uh -huh. no porque no, no, por no lo llevan. Pueden ser inmunes pero lo llevan a la casa, hay virus. Sí, y exactamente. A es el Entonces, ¿cómo.? Ay. Pero pues, solo con el ruido. A mí me da un pique. Eh. <risa> Como que son tan idiotas. Tan solo el ruido no va a dejar captar la clase. El ruido, ama Lo visible también. Yo quiero saber de quién fue esa fabulosa idea. De, de, de, de, <risa> para darle un premio. Dios mío, hay, hay cosas que yo no me explico, sinceridad. Vámonos a dar una pausa y retornamos con más información. Los osobrosos.